Eh, ¿Cuáles crees que sean los retos también de las nuevas estructuras familiares? Todo esto que está surgiendo de las nuevas estructuras familiares, cómo han cambiado en los últimos 10 años principalmente, ¿cuáles crees que sean los retos en la crianza? Sí, Fernando, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias a CREEMX también por generar estos espacios. Realmente me siento muy halagada de, de estar aquí. Y creo que el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema relevante para todas las personas que tenemos contacto con niños. Definitivamente para los papás, para las mamás, para las abuelitas, para los cuidadores, eh, para los maestros definitivamente, pero para todos aquellos que tenemos sobrinos también, que tenemos eh, vecinos chiquitos, creo que es muy relevante que, que ya empecemos a informarnos sobre todo lo que tiene que ver con, con crianza y sobre todo con estos primeros años de vida, conocidos como la primera infancia. Definitivamente en los últimos 10 años hemos visto muchísimos cambios en los roles de la familia, en la presencia de la mujer en el trabajo, lo cual es algo pues sumamente importante y relevante, lo veíamos ayer 8 de marzo también. Y creo que el hecho de que tanto papá y mamá, eh, si es una estructura familiar así, que tanto papá y mamá están trabajando y que los niños están al cuidado de alguien más, pues definitivamente implica que sí tengamos una conciencia del entorno de los niños. En, en la bibliografía más actualizada se habla de que hay tres factores principales que influyen en el desarrollo del niño, que son la genética, el ambiente y las experiencias. La genética, pues, es toda esta información con la que un bebé nace, que nosotros no podemos eh, decidir ni definir. Después uh -huh. viene el ambiente, la ciudad en donde nos tocó vivir, el clima que nos rodea, eh, las estructuras sociales que tenemos presentes que muchas veces no están en nuestro control. Y luego viene la parte de las experiencias, de, de lo que nos toca vivir de la manera en la que proponemos actividades de estimulación, como ahorita lo decía, es que es una de mis grandes pasiones, la estimulación temprana. ¿Cómo les proponemos a los niños actividades de estimulación? ¿Cómo los cuidamos? ¿Cómo les respondemos ante sus berrinches ante sus comportamientos inadecuados? Eh, ¿Qué tipo de educación les damos? Todos esos factores que sí están en nuestro control o que vienen de una decisión que nosotros tomamos, el que mamá trabaje o no, el que papá trabaje o no, el que los niños estén eh, cuidados por un profesional en una guardería, o por una vecina, o por la abuela, o por la tía. Todas, todas esas decisiones que vamos tomando son decisiones que impactan en el desarrollo del niño. Entonces, ahí lo que a nosotros nos toca hacer es tomar decisiones que nosotros sepamos que van a ser de beneficio para el desarrollo de nuestros chiquitos. Hay familias que tienen la oportunidad de que sus hijos vayan a una guardería, en donde está este orden, esta estructura, en donde les ponen un momento de juego, un momento de estimulación, un momento de aprendizaje, un momento de alimentación. Hay, hay familias que no tienen esta oportunidad y que entonces eh, se ven en la necesidad de acudir a alguna vecina para que cuide de los niños o a la abuelita para que esté al pendiente de ellos. Y entonces ahí, con estos retos con los que nos estamos enfrentando, porque son familias que necesitan trabajar, por una necesidad económica, por salud mental, por querer traer dinero a la casa eh, o, o tener una actividad externa a la casa durante su día, por la decisión que cada familia haya tomado. Pues nosotros necesitamos saber entonces ante qué retos nos vamos a estar enfrentando. Creo que una parte importantísima de la crianza es ser conscientes de las decisiones que tomamos. Y cuando tomamos estas decisiones, pues bueno, van a venir retos. Si yo tomo la decisión de quedarme en casa, va a haber retos de estar al pendiente todo el día, todo el tiempo de los niños, todo el tiempo de la casa, de que no haya, de que no, no haga falta nada. Si yo decido trabajar, pues bueno, viene este reto de entonces, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Quién se va a encargar de ellos? Lo que platicábamos ahorita. Pero definitivamente, yo creo que ante todos los retos, siempre puede haber una solución que sea positiva si tomamos a los niños en cuenta. Uh -huh. eh, hace algún tiempo yo tuve un jefe que me enseñó una frase que de verdad que ya tengo tatuada en mi corazón, que es, si tú pones al niño en primer lugar, nunca te vas a equivocar. Uh -huh. Si tú pones al niño en el lugar de qué necesita mi hijo, qué puede ser mejor para él, qué es lo que está en mis manos para nutrir su desarrollo, entonces no te vas a equivocar porque vas a tomar una decisión pensando en tu hijo. Claro que es importantísimo el autocuidado, el amor propio, la salud mental, en pensar en yo cómo voy a estar bien para darle a mis hijos bienestar. Pero en este querer yo estar bien para darle a mis hijos bienestar, fíjate cómo ya estoy pensando en ellos. Entonces, eh, aquí la invitación es pensar en, de acuerdo a nuestra estructura familiar, que cada familia la va a tener así, del mismo número de familias que existen, es el mismo número de posibilidades que hay. Entonces, dependiendo cada uno de la familia, que tenemos, del rol que decidimos tener, de las situaciones donde estamos inmersos, pues bueno, podemos tomar decisiones que estén a beneficio de nuestros niños. Ahora, hay veces que yo en consulta privada con familias, a través de redes sociales, en estos espacios a donde me invitan, pues está como la gran pregunta de, Ani, pues qué bonito se escucha todo esto de yo darle lo mejor a mi hijo y de estar al pendiente de sus necesidades y todo, pero es que yo trabajo y mi esposo trabaja o, o mi esposa trabaja también y, y si no estamos... Este, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Y ahí es esta gran pregunta de, a ver, ¿durante el día tienes algo de interacción con tus hijos? Tal vez cuando los despiertas en la mañana, cuando los preparas para llevarlos al cuidado de alguien más, cuando los bañas en la noche, cuando los arropas antes de dormir. Bueno, justo en esos momentos, aunque sean 5 o 10 minutos al día, nosotros podemos aprovechar ese momento para conectar. ¿Cuántas veces, no sé si a ti te ha, te ha tocado verlo o tal vez vivirlo en tu infancia, Fernando? ¿Cuántas veces, híjole, en el aceleré del día a día, como que estás haciendo una cosa y ya pasa la otra? Y, y, y no sabes cómo ni en qué momento se te fue el tiempo como agua por las manos. Y dices, ¿qué sembré hoy? ¿Qué dejé hoy al mundo? O sea, solamente me dediqué a robar oxígeno del planeta o sí ¡Ay! llegué a aportar algo. O sea, creo que... Si nuestros hijos están en nuestra vida, es nuestra gran oportunidad de aportarle algo al mundo. Y a través de estos momentos pequeños de conexión, podemos marcar una gran diferencia. ¿Y a qué me refiero con conexión? Me refiero a un momento, a mí me encanta hablar como de los cinco criterios de conexión, que es un momento en donde tengas contacto visual, contacto físico, presencia plena, que sea un momento divertido y fuera de la rutina. Ay, bueno, pero esos cinco criterios, se escuchan como toda la Biblia, ¿qué es esto? A ver, estos cinco criterios se cumplen cuando yo juego a las cosquillas con mi bebé. Uh -huh. Cuando estoy jugando a las cosquillas con mi bebé, estoy teniendo contacto visual, estoy teniendo contacto físico, lo estoy tocando. Es un momento de presencia plena. No estoy con el celular chiquito de mi vida, mira cómo... No, no, no, estoy ahí, sin ninguna distracción, sin ninguna pantalla. Es un momento uno a uno. Es un momento divertido en donde estoy entrando a su mundo. Y también es un momento fuera de la rutina, porque nuestro objetivo principal en estos momentos de conexión es establecer esta relación. No es, eh, bueno, voy a hacerle cosquillas con tal de que se duerma, bueno, le voy a contar un cuento con tal de que se meta a bañar. No, nuestro objetivo en esos cinco minutitos es conectar con nuestros niños. Cuando nosotros hacemos esto de manera diaria, estamos, como lo digo yo, llenando su tanque de conexión. A veces nuestros niños presentan comportamientos inadecuados. De que le están mordiendo el amiguito, que le pegaron al hermanito, que están grite y grite, no se quieren dormir, vienen y nos pegan, nos empujan, tiran cosas. Y es porque ese tanquecito ya está prendiendo como el poquito rojo de ayúdame, volteame a ver, hazme sentir visto, escuchado, amada. Y en lugar de ya llegar a la reserva del tanque, mejor vamos a darles esta conexión día a día. Cuando hacemos esto, hacemos que se sientan vistos, escuchados, llamados. Hacemos que sepan que nosotros somos un lugar seguro, que pueden confiar en nosotros, que aunque durante el día nosotros nos fuimos a trabajar, ahí estamos y lo estamos haciendo por ellos también. Ahorita mencionaste algo que me encantó, que realmente es conectar con ellos. Y muchas veces como papás estamos muy centrados en darles o todo lo que nosotros no tuvimos, pero en qué momento Sabemos o realmente los escuchamos para ver qué, qué es lo que necesitan. No darles no, lo que nosotros eh, creemos que ellos necesitan, sino lo que ellos realmente necesitan. Y también, algo que yo creo que hay que meter en la ecuación es las pantallas. O sea, sí. de qué manera, y creo que hablaste hace unos días, si eh, subiste varios posts, que eran sobre el uso limitado de las pantallas y bueno, de qué manera afectan esta conexión con los niños. Definitivamente. Cuando estoy hablando de conexión, muchas veces es como, ah, conexión del internet, ¿verdad? Como que se escucha una palabra muy tecnológica. Pero no, aquí estamos hablando de conectar a nivel personal con nuestros niños. Cuando nosotros metemos una pantalla en medio de este momento de conexión, cuando nosotros queremos solamente entretenerlos con el celular, con la tablet, con la tele, con cualquier tipo de pantalla o de recurso tecnológico, lo que estamos haciendo es que estamos poniendo una barrera. Porque a nivel neurológico, a nivel de neurotransmisores, las pantallas eh, generan toda esta neuroquímica en el cuerpo, sobre todo hablando de la dopamina. La dopamina es como ese neurotransmisor que nos hace querer más, que es adictivo. Las pantallas en exceso, o las pantallas en general, son adictivas. Si yo estoy en un restaurante, si estamos ahorita en un restaurante y estamos eh, teniendo esta conversación y hay una pantalla ahí, ¿sí o no? se te va la mirada y te desconcentras y no estás como en el aquí y ahora, que es el famoso mindfulness, el que tanto se habla hoy en día. No estamos en el presente, porque es que la pantalla tiene muchísimo más poder, es, es mucho más eh, atractiva, es mucho más rápida, los cambios de luces son mucho más entretenidos que este mundo aburrido, terrenal normal, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros le estamos constantemente dando, dando esta pantalla a nuestros niños, estamos... Eh, poniendo una barrera de momentos que podrían ser momentos de conexión, estamos generando estos estímulos que llegan a ser adictivos, estamos afectando el desarrollo de su cerebro, porque entonces en lugar de aburrirse y de querer este, tomar cosas del piso y de ir a jugar al jardín, pues es mucho más entretenido estar viendo una luz que cambia constantemente, que tiene sonidos emocionantes, que es un personaje que me llama la atención, a estar viendo hormiguitas y hojitas en el patio. Entonces, realmente las pantallas sí son como esta barrera en la conexión interpersonal y también en el desarrollo de nuestros niños. Por supuesto que no podemos satanizarlo todo, todo con medida. En los primeros dos años de vida, la Asociación Americana de Pediatría y todas las instituciones reconocidas a nivel mundial dicen cero pantallas. Un niño, los primeros dos años de vida, no tiene por qué ver una pantalla. Eh, y entonces a partir de los dos años ya empieza este tiempo medido, de los dos a los cuatro años son 30 minutos, de los cuatro a los seis años es una hora, de los seis a los ocho años es una hora y media. Estamos hablando que para la edad adolescente no deberían de ser más de tres horas. Y pues ¿cuántos de nuestros adolescentes también están ahí todo el tiempo en el celular, en las pantallas, en las redes sociales? Que luego también eso tiene todo un tema de implicación en, en temas de autoestima, de una falsa percepción de la belleza, etc. Eh, pero definitivamente mi recomendación es, hay muchas maneras en las que podemos eh, buscar que nuestros niños se entretengan y sobre todo buscar conectar con ellos sin pantallas. Y esa es la recomendación ideal. Incluso algo que estamos viendo es que cada, cada año hay más niños que tienen problemas de lenguaje. Uh -huh. Ahorita en México, 7 de cada 100 niños tienen un trastorno, un rezago muy fuerte en el lenguaje, ¿no? Uh -huh. Y pues es por esta falta de interacción y uno de los supuestos más fuertes es porque ahora eh, los niños consumen mucho tiempo en pantallas y a veces como papá o como mamá es difícil, pues estás en casa trabajando, haciendo el home office, cocinando, eh, cuidando al niño uh -huh. y pues le das la, la pantalla, ¿no? Uh -huh. Y esto pues mu, eh, se está presentando en, en los problemas de lenguaje. Uh -huh. ¿Qué recomendaciones le darías a las, a las mamás uh -huh. que tienen esta situación de, bueno, ¿cómo hacer para que un niño eh, o proponer otras opciones a la pantalla? Uh -huh. Y, um, y si me permites hacer como una analogía, con respecto a las pantallas, a mí me gusta meter la analogía de comer una hamburguesa contra el brócoli. ¿no? Okay, sí. Entonces, obviamente, el brócoli cuesta más trabajo, es de que chin, pues... Pero una vez que pruebas la hamburguesa y que te haces adicto a la hamburguesa y que tu cerebro la prueba y sueltas todas estas esta dopamina y todos los neurotransmisores, pues te haces adicto y ya no quieres regresar al brócoli. Y lo mismo pasa con las interacciones. A veces con las pantallas... Eh, el hecho de que el niño ya pruebe lo que es una pantalla, este mundo fabuloso de luces, que es explorativo, ¿no? Y pues ya no ya no valora tanto eh, el estar aquí, el estar con la familia, el contacto, todo esto. Sí. Entonces, ¿qué propuestas les harías a las, a las familias que nos están escuchando para durante estos tiempos que no pueden estar con ellos, eh, que sigan como teniendo un desarrollo óptimo en, en, en estas áreas? Sí. Este, definitivamente, las pantallas yo sí creo que son un factor que impide el desarrollo del lenguaje, simplemente porque en temas de desarrollo del lenguaje sabemos que la manera en la que movemos nuestra cara al hablar ya le da información a los niños a través de neuronas de espejo para imitar no solamente los sonidos, sino los movimientos musculares orofaciales. Ajá, entonces, a ver, las caricaturas no se mueven igual que nosotros. Uh -huh. eh, el, el cambio rápido hace que sea mucho más entretenido estar en la pantalla que en el mundo real, lo que platicamos ahorita. Entonces, definitivamente cuando nosotros damos una pantalla, estamos impactando de manera negativa en su desarrollo, incluyendo el desarrollo de su lenguaje. Entonces, cosas puntuales que podemos hacer es, por ejemplo, la rotación de juguetes. Cuando nosotros creemos lo que decías ahorita, le queremos dar a todos nuestros niños, ay, es que yo nunca tuve juguetes y quiero que tenga una caja llena de juguetes, quiero que tenga un mueble lleno de juguetes. Y entonces también lo que vemos es que los niños cuando tienen tanto estímulo alrededor, no pueden ni siquiera concentrarse en una sola cosa y ni siquiera sacarle provecho. No sé si alguna vez les ha tocado en situaciones de Navidad, de cumpleaños, o que llega la tía que vive en otra ciudad y les trae cuatro regalos y abren los cuatro juguetes al mismo tiempo y juegan con uno y sueltan y agarran el otro. Ni siquiera tienen como este momento para explorar cada juguete que les acaban de dar o que les acaban de comprar. Entonces, cuando nosotros hablamos de rotación de juguetes, nosotros hablamos de tener cuatro juguetes a la vista y al alcance de nuestros niños. Si es un bebé gateador, entonces tenerlos así, los cuatro juguetes presentados en el piso y que los use, que los explore, que juegue de manera libre con ellos, eh, que estén en un lugar, como digo, a su altura, a su nivel, eh, que sean fáciles como de alcanzar. Porque luego queremos tener todo como muy ordenado y es, no, no toques, no hagas. Y el niño necesita esta parte de la exploración, sobre todo en los primeros cinco años de vida. Todo el tiempo están viendo qué hacer, ¿verdad? Entonces, si nosotros no les damos algo adecuado para su edad, pues ahí están agarrando el jabón, la estufa, el jarrón, etc. Entonces, tener como cuatro juguetes, así algo limitado a su vista y a su alcance. Y cada semana nosotros podemos ir rotando esos juguetes. Estos juguetes pueden ser juguetes como tal o pueden ser objetos que les llamen la atención. ¿Cuántas veces les gusta más la caja que el juguete? Entonces, podemos tener también la caja ahí decorada, ya esté una botella que sin agua que adentro tenga pompones tenga bolitas o que tenga cuentitas y que las suenan y que las ruedan estos que se llaman botes sensoriales los pueden buscar en internet tal cual, botes sensoriales y les aparecen miles de ideas y de recetas de cómo hacerlos súper atractivos eh, las posibilidades son infinitas y entonces cada, cada semana les podemos ir rotando estos juguetes porque la novedad activa el cerebro para que busque qué es eso para que haga sentido, esto no lo había visto de qué se trata, cómo se juega y de verdad que con cosas tan sencillas, eh, el cerebro del niño es capaz de concentrarse y capaz de desarrollar creatividad sin pantalla, capaz de, de explorar y de estar ahí más tiempo del que nos imaginamos. Entonces, la rotación de juguetes es una. Otra cosa que nosotros podemos hacer es tener un lugar seguro para ellos con estímulos que sean atractivos. Por ejemplo, yo también lo he vivido, pues mi hijo mayor tiene cuatro años y medio, y estos cuatro años y medio lo he vivido de estar trabajando en la casa, de no tener ayuda en la casa, de que mi esposo no esté en la casa. Durante la pandemia, pues ni siquiera estaban los abuelos presentes porque todos estábamos aislados. Y claro que llega a ser pues algo muy frustrante de quiero avanzar en mi trabajo, pero también tengo que estar al pendiente de mis hijos. Y entonces algo que a mí me funcionó de maravilla fue tener como este corral en donde yo sé que no es lo ideal, lo ideal es que exploren de manera libre, pero en momentos en donde yo tenía que cocinar, que lo más seguro es que estén adentro de un corral y no alrededor de mí, en donde les puede salpicar el aceite, etc. Entonces, los tenía en ese corral con juguetes que eran seguros, de acuerdo a su edad, que eran atractivos para ellos, que no eran pantallas y que los entretenían. La idea es que el cerebro del niño haga más de lo que hace el juguete. Si el juguete tiene luces y pantallas y es rueda y brinca y na, na, na, na, na el niño nada más le pica y el juguete hace todo el show. Lo que queremos es juguetes pastivos para que el niño sea el que es activo y en temas de seguridad para niños menores de tres años la regla es nada no podemos darle nada que quepa adentro de un agujero de papel de baño ¿Ah? si cabe adentro de un agujero de papel de baño canicas palitos este muñequitos cositas entonces se lo pueden llevar a la boca y hay riesgo de asfixia entonces también es importante como este, tener este criterio de, de los materiales que les demos mientras nosotros estamos haciendo otra actividad, pues que sean seguros. De y dentro de, de tu canal Educar en Conexión, tú haces muchísimas recomendaciones de, jue, de juguetes y juegos, sí. juegos, juegos de mesa de, de, durante la primera infancia. Los invito también a pasar a ver su canal. Tiene muy buenas recomendaciones de juguetes para los niños ¿Entre qué edades, más o menos? Pues sobre todo estoy enfocada en primera infancia, en los primeros seis años. Tengo también una sección dentro de mi cuenta de Instagram que son puros videos de estimulación para las mamás que quieren ideas o para los papás que tienen ideas de saber qué hacer con sus niños de 0 a 12 meses. Son más de 34 videos, si no me equivoco, de actividades que podemos hacer con ellos. Uh -huh. Super bien. Y ahora, a mí me gustaría pasar al segundo tema.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 En algún otro momento estás súper invitada cuando quieras eh, venir y presentar o hacer otro podcast. Ay, muchísimas ah. gracias. Gracias, Fernando. Gracias a Cree y gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Bye, bye.